Hola Diego, ¿cómo estás? Me da gusto conocerte eh, Lo llevas más que avanzado Y más que claro, así que Creo que no hay mucho que, que proponerte Sin embargo mmm, Tal vez este A lo mejor una propuesta de reorganización Del documento Visto como obra, visto más como Como este eh, el, Este asunto del de, este, de la experiencia profesional <risa> yo creo que tiene que ir la parte de la introducción donde digas cuál es tu relación con el proyecto cómo entraste a él cómo te fuiste desarrollando y sobre todo esta parte de la necesidad ¿no? que hay en términos de en términos generales de una orquesta infantil ¿no? y, y por qué es importante muy general a manera como su nombre lo dice de introducción un capítulo 1 <risa> donde hable sobre educación artística y desarrollo infantil, básicamente que respondas la pregunta ¿Por qué es importante la educación musical en los niños? Y aquí vendría pues, toda esta parte que ya has mencionado, no sobre las inteligencias múltiples, etc. ¿no? Un capítulo 2 que hable sobre la orquesta infantil, esto es la historia, las características de tu orquesta infantil que estás este, eh, dirigiendo. Una tercera... <coughs> capítulo que sea sobre la sistematización de la experiencia que se ha tenido, de la práctica profesional, esto es qué se ha hecho, cómo se ha hecho, etcétera, no, Todo eso que has estado comentando, todas esas acciones y estrategias. Y un último capítulo que sería de conclusiones, que vaya encaminado a decir, bueno, cuáles son los alcances en términos de tu valoración del trabajo que has hecho y los retos que habría que solucionar o atender en los próximos años así digo, lo tienes más que claro es solamente una propuesta sería que lo vieras con tu director y bueno, para el coloquio, pues basta con que presentes dos capítulos, tú dirás ¿cuál? entre uno, dos o tres de conclusiones, pues eso tiene que ir hasta el final y por supuesto la introducción, tú ve qué información es la que más tienes y que puedes presentar, Bye.